programa que tenemos de lunes a viernes denominado escenario. Muchas gracias, un fuerte abrazo y a quienes también se están uniendo a esa transmisión el día de hoy. Como todos los días siempre tenemos un invitado y un invitado de lujo. Hoy nos acompaña un gran amigo y bueno ya mismo conoceremos de quién se trata. Hasta ello vamos a invitarlo a nuestro compañero Ramiro Narváez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido Ramiro. ¿Qué tal, eh, Leonardo? Un gusto saludarte. Llegamos al viernes. Algunos dicen que es santo, inclusive, San Viernes. Y pues eh, estamos felices de poder eh, cumplir, eh, concluir esta semana con grandes invitados que han desfilado por este escenario. Así que, una vez más, gracias por estar acompañándonos a través de este, su canal virtual, La Voz del Sur, y el programa escenario Rostros que Dejan Rastros. Para cerrar esta semana, hemos eh, invitado, y lo ten tenemos ya con nosotros, a un gran amigo, un gran profesional. Hoy vamos a hablar de lo que le gusta a Leonardo, la comida, la cocina. Y pues vamos entonces a, a recibir a eh, Víctor Swing, chef profesional de nuestra provincia de Loja. Así que, Víctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación a, a este hermoso programa que, que ustedes dirigen. Esta noche nos vestimos de blanco, ¿no es cierto, Víctor? Bueno, Víctor nos va a contar inclusive por qué lleva este traje, este color. Eh, siempre llevan su gorrito, también, bueno, siempre su uniforme clásico, su uniforme importante para lo que tiene que ver la preparación de los alimentos. Víctor, eh, esta noche pues vamos a conversar con usted antes de que nos hable de su de su carrera en sí, de su profesión, de lo que está haciendo últimamente y quisiera que nos ubique de dónde es Víctor, de dónde es Oriundo y dónde están sus raíces, su familia un poco de, de aquello Víctor Muchas gracias, muchas gracias este, bueno, yo soy nacido en el Cisne, pero radicado en Loca ya desde que tenía unos siete años más o menos eh, prácticamente ya más bajando que Cisneño pero bueno, somos nacidos acá en la Tierrita de Dios, en la en la Teoría de la Virgen, ¿no? Uh -huh. y, y hemos vivido acá todo el tiempo, claro que lógicamente no aquí solo en la ciudad, de la provincia loca, eh, por nuestra profesión, por nuestro trabajo, nos ha tocado recorrer el país, recorrer el país, hemos estado en otras eh, provincias, hemos estado en el Perú también, eh, nuestro trabajo nos eh, amerita esas visitas para poder eh, profesionalizarnos un poco más en el tema nuestro. Uh -huh. ¿Cuántos hermanos tiene Víctor? Nosotros somos eh, seis hermanos, ¿Usted es el intermedio o el primero? No, soy el primero. El que les da buen ejemplo. Los, el, el, el, a los más el más andariego. El <ríe> más sí. andariego. ¿Y cómo, cómo, en qué momento Víctor nace este esta pasión por la cocina? Desde pequeño le gustaba a lo mejor eh, lavar los platitos, o ir a buscar el cocolón. Por ahí empezó tal vez esto. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, nosotros venimos de, de una familia de, de dueños de restaurantes. Eh, mis padres pues ellos eh, tienen eh, un restaurante, tenemos en el Cisne, en la parroquia, un restaurante que lleva ya muchos años. Mi mami trabajaba prácticamente desde que tenía unos 15 años ella. Entonces nos ha dado ese ejemplo de, de trabajo, de la cocina, del amor uh -huh. por la gastronomía. Eh, y ahí pues prácticamente nos, nos ha pegado. O sea, de, de mis hermanos todos preparamos la cocina, todos yeah. sabemos cocinar, todos sabemos hacer los que hacen desde la casa, tanto hombres como como mujeres, ¿no? Quieran, pero, quieran eh, o no quieran, ustedes aprendieron desde muy eh, pequeños. Nos tocó emocional. porque, sí, sí, mi papá era como, como militar, nos tenía, las tareas antes eran pues como, eh, nos tenían, como le digo, un horario para cada hijo, ¿no? Uh -huh. Ahora es muy diferente, Antes algo, el uno le tocaba cocinar a la semana, el otro planchar a la semana, el otro lavar, bueno, nos tenían así antes, ¿no? Entonces uh -huh. todos aprendimos de todo, pero cada uh -huh. una de mis hermanas tiene sus profesiones, pero yo me pegué más a lo que, a lo que es la cocina de lo que ah. es este restaurante que, que han tenido mis papás. Ya, ¿y cómo se llamó o se sigue llamando el restaurante de, de sus papás? El restaurante en el cine se llama El Marinero. Queda en la escalinata principal del Cisne, a media uh -huh. escalinata, ahí le pueden encontrar todos los uh -huh. fines de semana, abrimos, y más en el motivo de fiestas igual pasamos todo el tiempo allá. Es decir, es, una, es un restaurante tradicional ahí en la parroquia. Sí, sí, ya llevamos muchos, muchos años. años. Uh -huh. Sí, lógicamente que el tiempo de antes empezó con... Como usted sabe, mucho antes no había eh, el turismo como hay ahora, no era muy diferente, más, eh, como le digo, más este, no muy promocionado. ¿no? Entonces uh -huh. se atendía antes en estos puestitos de comidas, de las chinganas, todo eso. Uh -huh. Así se empezó, hasta que lógicamente después mis papás compraron su, su casita allá y tenemos ya un buen restaurante para atender al público. Bueno, ya estando en Loja, usted llegó muy pequeñito a Loja, nos está comentando. Eh, siguió ya la escuela, el colegio, cuéntenos esa parte de, de colegial. Bueno, nosotros crecimos en, el, en este barrio Juan de Salinas, cerca de la puerta de la ciudad, crecimos prácticamente allí. Uh -huh. Yo estudié en la José Ángel Palacios, el colegio Bernardo Valdivieso, y ya para la universidad, como era, digo, Andariego, un poco me fui a Cuenca, entonces yo estudié en la Pontificia. Uh -huh. Estudié con cuatro años en Administración de Empresas, pero lo que más me llamó a mí fue la, prácticamente la, la pasión por la cocina. O sí, sea, primero, pues ya... primero escogió la carrera de administración de empresas. Sí, correcto, por ese lado. Correcto. Por ese Pero lado. Luego, y luego hizo un, un stop y sí. se entró por la cocina. Sí, especialmente de la cocina, entonces nos dirigimos hacia eso. Y desde ahí pues nos dedicamos a, a ya prepararnos en el campo profesional, o sea, uh -huh. para ya darle un mayor respaldo a nuestro, a nuestro trabajo. Claro, ¿Y, ¿y cuántos años es de la carrera? ¿Cuántos años duró la carrera de gastronomía, de chef? La carrera gastronómica tiene duración de tres años, lo que es prácticamente la, la tecnología. De ahí tiene otra, otra, dura cinco años, ya lo que es la ingeniería prácticamente de cocina y alimentos. Yo estudié únicamente los tres años la tecnología. Yo estudié en Cuenca, eh, en una escuela de turismo de la SUAI, Estudié también en lo que es la cocinaria de un profesor mexicano. Y terminé eh, viajando a lo que es ambato y terminé lo que es el estudio en la eh, en la Escofier, que la Escuela de Alta Cocina en, en la ciudad de Ambato. Entonces hemos recorrido un poquito el, el país. ¿Ya? Y, sí. ¿Y en todos estos momentos seguramente fueron propicios para escenarios, para que usted vaya formándose, aprendiendo, adquiriendo experiencias? Lógicamente, la cocina nuestra ecuatoriana es muy, muy buena, es muy buena, es muy variada, eh, muy vistosa. Cada ciudad, ciudad tiene su forma diferente uh -huh. de preparar los alimentos, claro. la comida del sur, diferente a la comida del norte, diferente a la comida del oriente, diferente a la comida de la costa. Uh -huh. Entonces, pues, a nosotros nos toca prácticamente aprender de, de todos los tipos de preparación y que es mejor yéndose al, al lugar mismo de, donde se preparan los alimentos. Uh -huh. Porque ahí es cuando uno se aprende más. Y, por uh -huh. ejemplo, me he ido a Zapotillo a aprender el chivo al hueco, me he ido al oriente a trabajar con la rana, nos hemos uh -huh. ido a este... ...a esta parte de Perú para saber un poco la comida de los ceviches peruanos... ...en fin, nos toca irnos nos aprender directamente allí en el lugar de origen... ¿no? Para, ...para hacerlo bien hecho o para mejorarlo un poquito... ...o para ponerle en nuestro toque personal. Como se dice por ahí el, el viejo adagio popular... Este, ...un chef no se muere de hambre. No, no, nunca. Uh -huh. Claro, porque siempre habrá para una probadita al menos... ...en cualquier momento, en cualquier lugar... ...y de hecho, pues como usted ya lo dijo... En todas estas visitas usted va aprendiendo, saboreando y pues llenando también ese cúmulo de experiencias para poder luego ofrecer a los, bueno, a, a las personas, a sus clientes, qué sé yo, donde le toque servir. Eh, una vez terminado sus, uh, sus estudios quizá de, de la universidad, eh, ciertamente la, la universidad garantiza o no garantiza el trabajo para un chef. Lo que garantiza más es la experiencia. Yo, cuando terminé mi carrera, yo trabajaba y estudiaba, ¿no? Entonces, como seguí también mi administración, eh, en la ciudad de Ambato, yo estudié, eh, administré varios eh, restaurantes allá, uh -huh. varios negocios grandes. Entonces, uno se va adquiriendo la experiencia con el trabajo. Uh -huh. Porque lógicamente uno se sale de la universidad ya con, con su título, con su preparación, pero la experiencia es lo que cuenta. Hay que, uh -huh. que meter en el trabajo la experiencia. Y si no hay eso, pues, y si no nos permiten, hay mucha gente que no dice, yo quiero gente con experiencia. No. Eh, hay que preparar a la gente, y hay que tener esa suerte también de que la dejen prepararse, porque en el campo uh -huh. nuestro, para poder graduarnos, teníamos que buscar un, un local que nos permita hacer prácticas, como en todo, como en todo trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si teníamos esas prácticas, teníamos que completar un cierto tipo de horas uh -huh. para poder graduarnos, si no, no... Claro. Entonces, nos tocaba ir a trabajar en una hostería, en un hotel, en un restaurante de, de lujo, uh -huh. en Cuenca, en Ambato, que nos permita trabajar... y nos fácil encontrar esas... ¿Le fue fácil encontrar esos espacios o, o en algunos casos le cerraron las puertas quizá? Bueno, no, no porque ventajosamente yo buscaba donde los profesores mismos trabajaban. Los que nos daban clases mm. tenían sus trabajos, pues me ayudaban por ese lado. Claro que no, no todo el mundo se le hacía fácil porque hay, hay gente que les cierra, como dice, las puertas. Pero hay gente que sí permite el trabajo, las prácticas más que todo, que es importante. Mm -hmm. Claro. Eh, bueno, de las materias que usted tiene que estudiar o tuvo que estudiar, ¿Y cuáles eh, resultaron como más complicadas, tal vez, o otras más fáciles, quizá algunas que le sorprendió, que quizá, eh, bueno, pensaba que no le iban a dar acá, pero sin embargo también, por ejemplo, quizá matemáticas, que a muchos o muchos corren esta materia. Entonces, no sé, bueno, acá, ¿cómo fue el asunto? Las matemáticas nos asustan a todos, creo. Uh -huh. eh, bueno, sí, lógicamente que, que a veces eh, se piensa que en el tema gastronómico no se utiliza lo que es las, las matemáticas, ¿no? Y dentro de la escuela, pues había muchos estudiantes que, que entraban porque ya no los recibían en ninguna universidad. Yeah. Entonces, no, aquí es, es tontera pasar el estudio. No, no es así. Ahí nos dan matemáticas nos dan inglés, nos dan eh, eh, lo que es este derecho. Uh -huh. En fin, nos dan francés y un poco de mates también que vienen al de caso de las historias, inclusive lo que es eh, gastronomía y todo eso. ¿no? Claro. Entonces, no es tan fácil, el asunto, es uh -huh. tan sencillo. Y había pues jóvenes que ya al primer mes nos vemos, y ya hasta aquí nomás, porque no, no les gusta. Sí, y más bueno. que todo yo no creo, o sea, creo y yo pienso y creo que en toda eh, carrera que tú sigas, en tu vida tienes que buscar algo que te guste. Uh -huh. Porque si entramos porque alguien nos recomienda, porque el amigo nos recomienda, porque la familia o porque nos recomienda... Porque vamos a ganar bastante dinero. Lógicamente, no nos gusta. Y entonces tenemos profesionales mediocres porque están uh -huh. por el sueldo, pero no, no, no por la pasión al trabajo. Claro. Yo, por ejemplo, en la cocina no me canso porque me gusta. Pero hay gente que está en un trabajo y, y seis horas ya se cansa. Yo, se por ejemplo, cansa, en, mi local de, yo en mi local atiendo de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche uh -huh. y no me canso. ¿no? Pero hay gente claro. que dice, no, yo ocho horas como quiera trabajo y me voy a la casa y ya no aguanto ese trabajo. Entonces, claro. siempre, siempre hay que buscar lo que a uno le apasiona lo que a uno le guste. Y cuando usted consigue eso, usted a más de que le van a pagar, usted se va a divertir en el trabajo. Así es, Víctor, porque, bueno, yo me he dado cuenta de que incluso lo he experimentado cuando toca hacer eh, la cocina en la casa. Eh, realmente es, eh, no es fácil, es eh, mucho trabajo, es eh, bien eh, en algún punto hasta estresante para quien no le, no le gusta. Y pues eh, pienso eso, ¿no? Y comparto eso con usted, de que, de que debe haber vocación, que debe haber, debe haber pasión para que uno haga algo aunque para otro parezca cansado, estresante, pero para el que lo está haciendo con pasión, pues resulta una diversión, más bien. Correcto, es así. O sea, eso lo digo. En todo trabajo tiene que ser así. Toda profesión tiene que ser así. Si a usted le apasiona, no va a pasar mal. O sea, eso es lo mejor que, que le puede suceder. Uh -huh. Y en estos viajes que usted ha tenido, en estas prácticas que ha tenido que realizar, algunas, pues, obviamente, por eh, obligación, por la universidad, eh, ¿qué experiencias encontró, quizá... Eh, Cosas que usted a lo mejor no, no esperaba, quizá eh, algo que le salió mal, alguna anécdota por ahí que le sucedió, que también aprendió de eso. Bueno, algo, algo bonito me pasó a mí en, en Ambato. Me pasó en Ambato porque, bueno, muchas veces la gente, eh, menospreciamos también a, a los empleados, ¿no? Y cuando yo llegué a Ambato, estaba estudiando todavía, eh, a trabajar. Y me decían que querían sacarla a una chef antigua porque no hacía variación de platos, no cambiaba los platos. Entonces yo me dije, bueno, voy a entrar. Yo sabía que tenía más experiencia en este asunto de eventos, porque en esos días hacían eventos ya para 100, 150, 250 personas. Entonces me dice, pues yo quiero sacarla a ella dice, quiero que entre usted. Digo, pero bueno, déjeme ver, no, no bote a nadie todavía. Entonces cuando yo entro, pues lógicamente que a nadie lo quieren al nuevo, pues no se me van sacando y le hago la vida de cuadritos. Entonces a mí me tenía haciéndome un poco de cosas para que yo no no me quede hasta que un momento yo la cogí a la chévere ahí que era una chica de Ambato muy muy eh, juiciosa muy este de su puesto la niña pues más que todo era le gustaba la cocina también a ella eh, y le digo un día le digo mira le digo no me tomes como enemigo le digo yo no quiero botarte ni sacarte ni las cosas tú vas a aprender de mí y yo voy a aprender de ti o pues sea ella sabía toda la cocina ambateña que yo no lo sabía entonces, yo tenía que apegarme a ella porque ella sí sabía la cocina en bateña. Allí tiene platos muy especiales como el, el caldo del 31, el jaguar locro, los yapingachos. Tienen platos muy diferentes a los nuestros. pero okay. digo, tú tienes que enseñarme y lo tuyo y yo tengo que enseñarte lo mío. Entonces, no nos okay. hagamos enemigos y que. Entonces, hablé con el dueño y le digo, vea, usted tiene una buena empleada. Lo que pasa es que no sabe dirigir. Okay. Déjame, permítame quedarme con ella. Mejor sacamos a un vaguito que anda por ahí y nos quedamos con la muchacha. Entonces, el dueño me hizo caso y le comento que con la, esta niña, pues hasta la fecha, hasta ahora, ya señora, que es casa de ella, somos grandes amigos. Le aconsejé algún momento que ella se ponga a su restaurante en Ambato y dejó ya de ser empleada, dejó de ser chef, de empleada de, de, de una hostería. ahora tiene eh, dos restaurantes en ciudad de Ambato también. Entonces, hasta ahora nos Qué llevamos bien. y hace unos dos años me llamó para un evento que tenía que ser para 500 personas en Ambato y me fui lógicamente a ayudarla porque era bastante. Entonces, a veces uno en esa parte del terreno del trabajo se cultiva amistades o se gana también eh, enemistades, que es enemigos, ¿no? Pero sí. más vale ir por el lado bueno que por el lado malo. Claro. <risa> como en todo, como en todo, siempre hay que tener esa prudencia. Eh, caminar con cuidado pues y tratar de, de no, no contagiarse y no contaminar con ese mal sentimiento del ego egoísmo que mucho, exactamente, mucho exactamente. Eh, aparece en este tipo de... En, en cualquier profesión, en cualquier campo. Y lo más importante Sí, y más de todo lo, lo, lo bueno es, como le digo, eh, usted compartir los conocimientos. Por ejemplo, ya hemos, dado, hemos dado cursos también. Yo actualmente de, de cursos he estado por el oriente, he estado en Catamayo, me en el municipio, mm -hmm. en el tiempo de la señora Yana Guerrero, dimos cursos. Y a la gente le decía, eh, si aquí estamos 10 personas y preparamos una asesina, a cada uno nos va a salir de diferente manera. Yo les enseño mi forma de preparar, pero cada uno va a tener un, un toque diferente. Claro. Entonces, no es el egoísmo de no enseñar. uno se enseña. Y el que lo coge y lo aprende, excelente. A veces el otro es más rudito y no aprende, pues ya que se puede hacer. Pero cada cual le pone su toque personal. Entonces, no Así hay es. para qué tener egoísmo en enseñar. Es mejor enseñar. Gracias amigos por seguir con nosotros en esta bonita noche de viernes, compartiendo con nuestro invitado la sazón de nuestra comida ecuatoriana y bueno, también eh, a nivel internacional con don Víctor Swin, eh, un chef muy conocido en nuestra ciudad de Catamayo, en la provincia y el país. Y bueno, vamos a seguir eh, conociendo más de sus experiencias con nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, vamos a seguir dialogando con nuestro invitado. Así es, Leonardo. Seguimos aquí en este diálogo con nuestro amigo Víctor, chef profesional, hablándonos de su trabajo, de su emprendimiento, de su proyección. Eh, Víctor, he escuchado manifestar que esto de la de la cocina profesional, sobre todo, eh, es una buena carrera, es decir, en la parte económica que ganan, que ganan bien, ¿no? Eh, puedes hablarnos si es verdad de esto, ¿cuánto gana en promedio un chef profesional? Bueno, eh, la, la carrera de chef es más o menos como una, como una carrera militar de comercio, Tiene sus jerarquías también. Uh -huh. Y dentro del campo nuestro, lógicamente que puede un chef llegar desde, desde unos 800 dólares a unos tres mil, cuatro mil dólares mensuales, depende también de su wiki. Por ejemplo, uh -huh. hay chefs que trabajan a nivel de, de las mineras que son comida diaria para 1.500 personas, se prepara desayuno, almuerzo y cena. Estas personas, eh, el que dirige prácticamente es un chef que ya crea solo los menús. Él no está cocinando. Él está en la jerarquía más alta. Entonces, él sobrepasa unos 3.000, 4.000 dólares mensuales. Uh -huh. Él no cocina. Tiene uh -huh. sus chefs a su cargo y tiene también cocineros que ya son de otro rango, más, más abajo, que son los que más prácticamente los que trabajan. No. Uh -huh. entonces va a variar de, de la posición también de eso no y claro. pues yo como tengo mi negocio porque ya es otro precio diferente otro solo, otro, otro solito claro. bueno. <ríe> sí. entonces todo depende también cómo uno logre ubicarse tenemos uh -huh. chefs por ejemplo que, que eligen ya su profesión dice yo todos nos graduamos de chefs nos dan todas las ramas nos dan panadería, nos dan pastelería nos dan coctelería nos dan cocina nacional nos dan cocina internacional y cuando uno se da, pues ya coge su rama. Dice, si quiero ser solo barman, yo quiero ser solo este pastelero, yo quiero ser solo panadero, yo quiero ser de, de cocina nacional, quiero cocina industrial, que sea para eventos de dance, o para estas empresas de, de, de catering, que están ganando claro, buen dinero. Porque la, la gastronomía, este tema de la gastronomía, no solamente se centra en lo que tiene que ver la cocina, sino hay muchas otras eh, ramas, áreas, eh, sí, en que puede desenvolverse el profesional. Claro, claro o sea, ya la, la habilidad, como decía antes, usted, la experiencia pues, que adquiere, ya le va ubicando el puesto es usted más apto dentro de la, de la uh -huh. carrera de gastronomía. Yeah. Hay de gente que tiene sus buenos negocios, pues también tiene sus buenos ingresos. ¿no? Uh -huh. Hay gente que tiene negocios más pequeñitos, igualmente sus ingresos pequeños. Ya depende ya del alcance que, que ya se proyecte cada persona. Hay gente, por ejemplo, chefs que tienen sus cadenas de restaurantes uh -huh. o cadenas de pequeños negocios, ya depende de la organización también que ellos tengan. Claro. Que puedan organizar y dirigir y controlar a los diferentes negocios. Pero Ahí ya se maneja está... un sistema con, eh, únicamente con comandas, eh, ya es prácticamente con, con, con lineamientos ya fijos, son recetas estandarizadas que se pueden manejar en una cadena de restaurantes. Entonces, la misma, la misma preparación va a ser en todos los restaurantes igual, no se va a cambiar de sabor. Mm, sí. Perfecto, Víctor. ¿Y a usted le ha tocado en algún momento realizar eh, otra actividad que no fuera la precisamente de cocina? Quizá como, no sé, como recepcionista, no sé, otras áreas donde, eh, que también eh, son parte, que confluyen con la gastronomía. Sí, bueno, eh, igualmente hemos trabajado como meseros. O sea, meseros. Entonces, toca, toca empezar desde, desde abajo y sí. ir, ir probando todo, ¿no? Igualmente he administrado restaurantes, negocios en Ambato aquí en Cuenca. Aquí en logra también igual hemos administrado, o sea, también toca hacer la parte de, de, de dirigir, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí nos hemos acoplado a, a toda esta situación, e, inclusive yo para, para poder aprender otros temas he salido, pero yo no me he hecho conocer que soy chef, he entrado uh -huh. como empleado para aprender. ¿eh? Claro. Porque a veces la gente, como ustedes decía Con... hace rato, no le gusta enseñar. La humildad Entonces, sobre yo, todo, ¿no? Yo he entrado no como chef, sino como un ayudante de cocina, y ahí uh -huh. he podido aprender lo que no he sabido Porque claro, lo claro. también aprende claro. cosas que no nos le sabe. Sí. Sí, no sé ¿Y alguna pasar. vez, ¿Hay alguna vez también este, le, le tocó a lo mejor ser eh, jurado o juez en algún evento? De sí, sí, sí, en unos dos eventos que nos invitaban, una vez en Ambato y otra vez acá en, en el Oriente, sí nos, nos, han, nos han, han tomado en cuenta uh -huh. para el trabajo. Sí. Ya. Eh, eh, ¿Qué tal esa experiencia? ¿De gran responsabilidad también para poder eh, dar la puntuación? Sí, lógicamente se califica muchos aspectos dentro de, de, de una calificación de, de juzgada, uh -huh. de jurado, perdón, porque ahí se ve la, la preparación, se ve la presentación, uh -huh. se, se topa lo que es el sabor, ¿no? y, y eso es la sazón que le ponga cada persona también. Uh -huh. Entonces, toca, todos esos aspectos ahí es de acuerdo al plato que, que se está presentando. De todo, de, durante todos estos años de, de carrera, de práctica en el oficio, eh, ¿qué, ¿Qué platos son los que usted eh, más eh, ha logrado pues eh, afianzarlo, afincarlos, eh, prepararlos y que a lo mejor le resultan más eh, más ricos, más sabrosos para usted? Eh, ¿Qué platos nos puede eh, contar eh, en este programa? Bueno, a la gente lo que le gusta bastante es los mariscos. Entonces, en lo que es ceviche sí, sí me, me, me gusta bastante la preparación de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Y actualmente estuve, fue hace unos tres años, por el oriente, trabajando con lo que es la rana. Que es un plato también muy especial que no se lo, no se lo conocía, o sea, de mi parte no lo conocía. Y pues tenía un poquito de, de recelo, como quien dice, porque uh -huh. no, no, la, no la he probado nunca. Entonces nos tocó ir allá mismo y aprender el, el plato, la preparación. Yeah. Pero ya, ya le agarramos el, el hilo, como quien dice. Entonces... Estamos ya listos para trabajar con este producto. Eh, Víctor, usted siendo nativo de este sector donde se produce, donde se prepara bastante el cuy, que es uno de los alimentos importantes también de, de esta zona, de esta parte del Ecuador. Y, y bueno, ya llevándolo a la, a la práctica profesional, eh, ¿cómo ve usted? ¿Es un gran eh, eh, elemento, un gran producto que, que se lo puede ofrecer, que es aceptable por... Por, la, por los turistas, por la gente. y usted, eh, ¿Cómo ve este, este plato? Sí, o sea, el, el es un plato riquísimo. O sea, ahí, lógicamente que hay mucha gente que no, no le gusta, pero es muy bueno. muy bueno acá en esta zona de, de Loja y en Cuenca. En Cuenca se consume altísimo o sea, más que en Loja mismo, ¿no? Entonces hemos estado allá y trabajaba en un, en un, eh, en un restaurante grande que se preparaba más de unos 40, 50 cuyos diarios. Uh -huh. Ahí ya no se maneja como, como nosotros un asado pequeño, sino hay asadores a motor. Mm -hmm. Y unos hornos muy grandes, que cada horno le cabían como 30 cuyes. Y es un plato muy bueno, o sea, es un plato muy, muy rico, muy tradicional. Y lógicamente en la zona sur estamos preparados para, para poder trabajar con esto. Nos falta tal vez un poco la gente que se interese en el, en el tema. Y, pero aquí en Loja ya están criando bastante lo que es el cuy. Ya lo entregan faenado, lo entregan peladito, listo, para... Nosotros no estamos pasando por el trabajo de, de, de, de faenarlo al animalito. Pero Qué eso bien. nos... Es muy bueno porque la gente ya está... Se estamos despuntando en el Ecuador y a nivel de Doha de, de mismo ya uh, que la gente se, se interese un poquito más por la, la, por la cocina misma nuestra. Porque la cocina ecuatoriana pasaba bien olvidada. O sea, había libros de cocina colombiana, libros de cocina peruana, libros de cocina internacional, pero no había pues, libros de cocina ecuatoriana. Pero ahora actualmente ya tenemos muchos chefs en la ciudad de Doha mismo. Hay chefs que han estudiado en el extranjero, que no hemos tenido mucho la oportunidad de viajar tan lejos como ellos. Ya son prácticamente ya personas que, que nos están dando un claro ejemplo de que cuando uno se quiere se puede llegar muy lejos. Claro. Tenemos unos chefs lojanos como Edgar León, como este joven Ortega que es de Zaraguro, que son muy buenos. O sea, son excelentes chefs y son un, un precedente a nivel del país. Claro, que están dejando muy en alto el nombre de... Muy en de alto el nombre de, de, de y de, de País, prácticamente. Víctor, ¿cuál es el plato que tal vez resulta como que oneroso? Trabajoso realizarlo y que necesita tiempo, a lo mejor de unas horas, algunas horas o un día quizá de, de previa preparación. El chivito al hueco. Ya, y es el más rico también. <risa> claro, le voy a contar como una experiencia, ¿verdad? Eh, el chivo al hueco eh, es un plato prácticamente de acá, de, del norte del Perú y de, del ecuador de Zapotillo, ¿no? De esa zona. Allá se come un buen chivo al hueco con una jarra de tamarindo, es lo, el mejor plato que hay en, el, en esa zona. Y me acuerdo que una vez, como tengo, tengo amigos acá en Ambato, pues eh, en una hostería que ayudé a un joven ahí a poner la hostería, me dice que es algo diferente, algo que llame la atención. Aquí no nos sé hace como competir, había un, usted ha escuchado, había un pato al lodo que hacían por allá. Entonces el tipo pues no enseñaba a nadie su plato y era un plato estrella de su hostería, y siempre hacer competencia. Yo te voy a ayudar en eso, le digo. Vamos a hacer un plato de, de nuestra tierra, allá de loja. Pero lógicamente aquí no hay chivos. Entonces vamos a utilizar los borregos, porque aquí hay bastante borrego. La carne es parecida, menos pujosa eh, que el chivo, pero la vamos a preparar. Así que mandé a construir un horno, eh, no en la tierra, sino un horno ya vertical, para meterlo ahí al, al borreguito. Unas, como es la carne mucho más suave, con unas tres horas de cocción, lo sacamos, pero riquísimo. Lógicamente dejamos el día anterior adobando para, para la preparación. El joven se le encantó una prueba que hicimos con el, con el borrego y hasta ahora, ya son más de unos eh, seis años que no vivo en Ambato, él promociona el borreguito al hueco. Y lo, todo el tiempo lo vende, todos los fines de semana. Entonces ¿Sí? le, le dije una idea. Le fue tan bien al joven que, que quería más. Ahí que la gente cuando quiere mejorar su negocio, pues siempre trata de, de ir cambiando las cosas, no, no concentrarse en una sola cosa. Me dice bueno. Víctor, ya, eh, pegó el borreguito al hueco, dice, pero algo más, quiero algo de mariscos. Entonces, como yo ya estaba preparado con la rana, pues, y allá no hay eso, le digo, verás, tú vas a llevar unos platos con la rana. Entonces, se dice, si pegarás, hacemos la prueba, digo, yo te llevo de aquí todo el producto desde el oriente, bien faenado, porque acá lo entregan este, eh, empacado al vacío, y le fui a preparar. Le preparé la rana panada, la rana frita, la rana salsa de mariscos, ya, el chico quedó encantado. Y ahora, oiga, ese muchacho vende como loco. O sea, siempre me llama a agradecerme, dice, chévere, dice, vendrás a visitarme algún momento para pegarnos acá, dice, unas, unos, unos, eh, unos platos de lo que tú mismo me enseñaste, que ahorita los preparo bien. bien. bien. Entonces, les hemos dejado eh, una idea y para nosotros es un gusto compartir esto porque cuando algún rato yo voy por allá, o sea, llego como, como llegar prácticamente a la, a la casa de uno, lo que se deja una es. experiencia. Y es que ese es el fin, ese es el fin del ser humano, aprender y no quedarse con lo aprendido, sino pues compartir. Eh, Víctor, eh, en cuanto a su emprendimiento en Loja, también sabemos que tienes tu restaurante propio. Háblanos de ese, de ese trabajo que realizas acá. Sí, aquí nosotros tenemos una, un restaurante frente a la Facultad de Medicina en la ciudad de, de Loja. Eh, ya llevamos aquí cinco años prácticamente, desde que vine de Ambato, busqué pues acá el, el, el negocio. Todo lo que es cafetería, tenemos lo que es este, eh, mariscos, tenemos platos a la carta, tenemos almuerzos. Pero lo que nos golpeó realmente fue esto de la pandemia, ¿no? Se nos uh -huh. complicó el asunto y como todo negocio actualmente nos tocó ponernos al día a nivel de la tecnología. Entonces actualmente claro. estamos trabajando con las, eh, con las empresas de Delivery y de Quirloja y ellos son los que nos están manteniendo eh, uh -huh. actualmente en lo que son ventas. Nos tocó aprender muchas cosas nuevas a nivel claro. de, de, de comercialización porque desde SOMP no... No nos cambiaron nada, pero sí poder competir con los restaurantes de, de de loja. Más que todo, la gente le gusta mucho la comida rápida. claro Hamburguesas, nachos, salitas, uh -huh. todas esas cosas. Igualmente las implementamos a nuestro menú. Ya, Entonces, estamos compitiendo, estamos trabajando de esa manera actualmente. Bueno, y al mismo tiempo administrando también el restaurante el legendario, el restaurante del Cisne, de sus sí, papás. Sí, ya empezamos la semana anterior, abrimos recién, porque decimos, estábamos esperando, mi mamá y yo lo manejamos allá, Estamos esperando que nos vacune, ya nos vacunaron, ya tenemos las dos vacunas, entonces podemos irnos tranquilos a trabajar. Ya cumplimos el periodo de, de estas vacunas. Entonces la semana pasada ya abrimos, ya, ya uh -huh. mi mami está teniendo el fin de semana ya, eh, yo me iré para el mes de agosto. Ella ya, ya, ya todos los fines de semana abre. Uh -huh. Qué bien, Víctor, importante todo lo que nos, nos ha contado en este programa y finalmente, quisiera que nos recuerde, quizá hay muchos eh, jóvenes que están deseosos de, de aprender, de profesionalizarse en esta área de la gastronomía, de estudiar esta carrera. ¿Y qué les puedes decir a ellos? A lo mejor eh, quieren seguir tu, tus pasos. ¿Qué, ¿Qué deben hacer ellos en primer lugar? Bueno, mi eh, estimado Ramiro, como dije al principio, lo que nos toca a nosotros es eh, tener pasión por las cosas. O sea, todo en la vida se maneja con pasión, con dedicación, con amor hacia las cosas. Cuando uno se hace eso, pues cualquier eh, trabajo que uno siga se lo puede lograr. Y, y en la parte de gastronómica, pues sí les recomiendo, porque que es una ciudad, eh, Catamayo, nuestra zona de, de Malacatos, aquí mismo la ciudad, es una parte turística muy bonita. Tenemos un clima muy bueno. Catamayo, al menos yo siempre les he dicho, cuando ido a dar los cursos allá, tienen un clima excelente. Uh -huh. Para ser una zona turística buenísima. ...a nivel de restaurantes, a nivel de bares, a nivel de hosterías... ...a nivel de, de, de, de pequeños negocios que, que la gente va a buscar ese clima cálido. Ya nos cansamos del frío, no estamos ni lejos de ir a volver un día paseando, ¿no? Entonces, eh, les comiendo, o sea, prepárense, en este tema es muy bueno. Y más que todo, eh, nosotros ya no estamos eh, haciendo conocer lo al menos a nivel internacional. Y viene mucha gente de fuera, del Perú mismo que, que está viniendo... Eh, van a haber nuevos proyectos que estaba escuchando yo al Ministerio de reaperturar estas vías que vienen de por acá, por, eh, por Zumba. Uh -huh. Entonces, estas vías son entradas de Perú hacia acá y la gente le gusta la ciudad, le gusta nuestro sector. Uh -huh. Y el cambio de clima que es rapidísimo, de aquí a 20 minutos estamos en el calor. Entonces, les recomiendo que sí, que se preparen, que estudien, que tengan uh -huh. en cuenta que esta es una carrera de futuro. El turismo al menos uh -huh. es una carrera de futuro. El turismo es algo que después nos va a dar Muchas entradas, muchos ingresos, porque de la carrera astronómica, como digo, se van a hacer muchas ramas más, no es una sola. Entonces, así es. yo les recomendaría que, que si a los muchachos que les guste, pues lo hagan con, con mucho mucho cariño, y con mucha pasión. Eh, así es, Víctor, y tal vez un contacto o cómo te podemos ubicar, a lo mejor eh, tú estarás abierto para los pequeños o grandes eventos, tú siempre estarás dispuesto para, para atender estos pedidos. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde? Eh, a mí pueden este, ubicarme al teléfono 099-423-0076. Este es el número de trabajo donde yo paso la mayor parte del tiempo. Entonces, ahí pueden llamarme, ubicarme tranquilamente para algún evento que tengan o alguna reunión, en fin. Lo que les podemos servir, estamos después, si alguien igualmente si desea asesoramiento a nivel de un restaurante, quiere poner un negocio de restaurante. Quiere poner un negocio de bar, igualmente todo eso, nosotros le damos asesoramiento. Uh -huh. Le damos asesoramiento, le dejamos cartas estandarizadas, de lo que vaya a preparar, para que pueda eh, emprender su negocio. Hay mucha gente que va fuera del país, tiene su dinerito, dice, quiero invertir en un negocio de cocina, quiero preparar un negocio de bar, eh, un negocio de, de parrilladas. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo hago? Y no tiene el dinero, pero no sabe cómo prepararse en ese aspecto. Entonces, también le damos ese asesoramiento. Uh -huh. Es pues que bien, Víctor, muchas gracias. Víctor, finalmente, dinos, ¿cuál es tu mayor inspiración, tu mayor eh, motivación para salir adelante con tus proyectos, con tus sueños? Eh, lo más motivante para mí es mi familia. Mi familia, mis hijos, ellos son los que prácticamente le, me dan esa fuerza para, para trabajar y para seguir adelante. La familia, todo todo son mi familia. Y ellos, pues, más todo me gustan porque ellos siguen, siguen los pasos, a pesar que ellos están siguiendo otras carreras, pero les gusta también esto. Y es algo, algo bonito. Entonces, la familia es creo que es el, el principal apoyo para uno salir adelante. Bueno, a ellos nuestro saludo también de parte de todo el equipo de escenario. Víctor Swing, gracias por habernos acompañado en esta invitación que te hemos hecho. Habrá otra oportunidad para seguir hablando de, de lo que tú haces, de lo que te apasiona. Se nota tu pasión por, por esta carrera y pues muchos éxitos, ¿no, Víctor? Seguir adelante. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo, por la, por la invitación. Estamos a la orden. Hemos conversado con Víctor Swing, chef profesional de cocina nacional e internacional, que ahora mismo tiene sus empresas propias, tanto en Loja como en la parroquia del Cisne, y hoy nos acompañó aquí en Escenario para cerrar esta semana. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Les dejamos uh, el deseo de un buen fin de semana, que la pasen de lo mejor. Y el día lunes volvemos con más entrevistados, con más invitados aquí en Escenario. Rostros que dejan rastros. Un buen fin de semana. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. escenario.